Obviamente el factor humano complica un poco las cosas porque dicen, vete a 60 kilómetros por hora la gente va a 80 y tratan tra tra tra de romper un poco las reglas pero yo, yo creo que sí, sí ayuda un poco en comparación de un serie donde no hay nada porque, ok, si me dicen voy a 60, voy a 80 pero no voy a 120 y, y bueno, una cosa muy importante de, de este método es que la adaptación eh, se ajusta a la, a la escala temporal a la que el sistema está cambiando. Entonces, como la demanda de los pasajeros está cambiando en la escala de segundos, si yo construyo un sistema adaptativo que se adapta a escala de horas, pues va a ser útil, pero no va a ser tan útil como un sistema que se está adaptando eh, de manera local a los cambios de, de la situación que, que se da en escala de segundos. Y, y bueno... Este problema no tiene un, eh, no es simplemente un problema tecnológico, es principalmente, un, un, un en muchos sistemas es un, un problema más social que tecnológico. Por ejemplo, en, en, en los sistemas eh, de metro, eh, la causa principal de los retrasos es el comportamiento de los pasajeros. Entonces, que, que no dejen salir a los pasajeros, que se empujen, que se queden eh, bloqueando las puertas, que no dejen cerrar las puertas, que traten de subirse a, a, a vagones que ya no tienen capacidad. Eh, entonces, obviamente, si uno implementa este sistema sin ningún tipo de medida para regular el comportamiento de los pasajeros, pues no va a ser eh, mucha diferencia, ¿no? porque digamos, el, el retraso principal lo están causando los pasajeros Si continúan con ese comportamiento, pues van a seguir esos retrasos. Entonces... Eh, o, otro aspecto de este problema tiene que promover comportamientos que reduzcan los retrasos causados por los pasajeros que son los causantes de, de esta inestabilidad de intervalos iguales una manera de hacer esto es eh, ofreciendo información en tiempo real a los pasajeros que en, en algunos sistemas sí se hace en otros sistemas no se hace pero por ejemplo este sistema podría requerir que si un, un, un tren ya va muy lleno, ya va un poco retrasado eh, llega a una estación eh, muy eh, mucha demanda eh, muy probablemente vaya a dejar salir los pasajeros y después no, no dejaría subir a los pasajeros ¿cómo le va a decir a unos pasajeros que llevan 10 minutos esperando un vehículo que no se suban a, a ese vehículo? pues bueno si nada más me dicen no te subas pues es, es muy difícil que la gente haga caso especialmente si, si la gente si alguien se empieza a subir pues si él se sube yo también me subo eh, pero si, si hay información en tiempo real que, que, que diga antes de que llegue el tren bueno, este, este tren viene 99% lleno pero en dos minutos va a llegar uno que viene 60% lleno eso va a ayudar a que eh, un porcentaje mayor de gente no trate de subirse a un tren que ya viene retrasado y, y, y digamos eh, eso ayudaría a un mejor desempeño del sistema y, y pues bueno, tenemos eh, Muchas líneas de investigación que queremos aplicar esto al metro, al metrobús, al la, Cumabús, en Ciudad Universitaria, también queremos hacer revistas, eh, eh, simulaciones un poco más realistas. Eh, también con, con un colega canadiense, estamos queremos hacer simulaciones eh, de, de multitudes para, para ver qué configuración de la infraestructura de las estaciones de, de los vehículos son más adecuadas para promover un ascenso y descenso de los pasajeros ¿no? porque muchas veces podemos pensar bueno, va a ser muy difícil que la gente no se empuje a tratar de salir pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos cambiar la infraestructura de, de, de los sistemas de transporte para que no tengan eh, esa eh, digamos, esa fricción, ese choque entonces, pues en muchos cam eh, camiones lo que hacen es que promueven que se entre por una puerta y se salga por otra puerta que digamos eso de acuerdo en, en Bruselas hasta que no pusieron una multa de 75 euros para quien se subiera por acá y se bajara por acá la gente no, no lo hacía caso eh, y digamos una estrategia similar se podría explorar en el metro por ejemplo, en, el, en el metro de la Ciudad de México cada uno tiene cuatro puertas eh, una idea que queremos explorar es eh, utilizar las puertas de los extremos para entrar, las puertas del centro para salir y entonces así en el momento en el que se abren las puertas la gente no va a chocar digamos, la gente que quiere salir no, no chocaría con gente en el andén, la gente en el andel tendría espacio directo para entrar, pero digamos hay muchos detalles que, que hay que evaluar y probar porque, digamos, es, es una idea, pero hasta que no esté implementado y probada eh, no podemos decir si, si va a ser útil si la gente la va a seguir, cuál es la mejor manera de implementar entonces eh, ya para concluir eh, el, el el fenómeno de, de, de la estabilidad de intervalos iguales es, es general, o se aplica a todos los sistemas de transporte y la autorregulación pues, ha mostrado que, que puede eh, atacar este problema eh, de manera supraóptima con este efecto de, de lento y más rápido, explotando esta información local de las antiferomonas y adaptándose a la escala a la que, a la que cambia para que el problema. Entonces, bueno, este es otro ejemplo con, con un alto eh, potencial de impacto. Eh, no, no se haya preguntas o, o si ya quieran ir a <risa> eh, eh, tomar mantecadas con cerveza Carlos, eh, ¿de qué forma se podría determinar que una determinada técnica eh, funciona digamos, o se adapta mejor a un sistema determinado? Sí, eh, pues, bueno si, si tú puedes seguir cómo va cambiando un sistema entonces, pues, puedes identificar esa escala temporal. Entonces, digamos, pues, imagínate un, un sistema que va cambiando así, con una frecuencia determinada. Después, puedes probar eh, distintos métodos de adaptación de un sistema que lo quiere controlar, o que lo quiere seguir, o que lo quiere monitorear. Entonces, lo, lo más adecuado va a ser un sistema que puede seguir a esa misma escala, o a las mismas escalas a las que cambian, porque muchos sistemas cambian a escalas múltiples que se pueda adaptar a las mismas escalas que a las que cambia el sistema. Y esto no depende tanto de una técnica en particular, sino de, algoritmo en sí. Pero digamos, la organización es una herramienta que te puede ayudar a guiarte a explorar este tipo de algoritmos. Por lo menos en la teoría de las sombras, digamos, ustedes hacen diferentes modelos y miran dependiendo del modelo cuál tiene mejor precisión o mejor adaptabilidad para un sistema determinado. tres teoría de sombras en caos o...? sí eh, Pues pues no, porque digamos, el problema de la sombra lo, lo, lo que asume es que para una órbita caótica hay una órbita estable que la sigue como una sombra ¿no? entonces uno trata de pegarse a esa órbita y digamos forzar al sistema caótico a, a esa órbita predeterminada y aquí yo no estoy asumiendo ninguna órbita ni, ni sé cuál vaya a ser y, y simplemente estoy tratando de ajustarme y no eh, digamos, de manera similar, eh, eh, eh, eh, es cierto, eh, a, a, a los cambios del sistema, en el sentido, a la escala a a temporal en ese sentido es pues, sí, similar con, con, con, con ese teorema de la sombra, pero finalmente, eh, pues si el algoritmo también cambia la, la dinámica del sistema, pues entonces también va, va a afectar esta trayectoria no necesariamente sabemos hacia dónde va a afectar eh, con las reglas que, que uno impone a los algoritmos va a ser una región deseada que, que, que bueno eh, eh, si, si hay tiempo mañana voy a hablar más sobre eso una metodología que puede ser útil para guiar el, el diseño de, de, de algoritmos Carlos, y finalmente digamos eh, usted ha mostrado que muchos de los modelos que tienen eh, los que exponen obviamente los comportamientos de naturaleza. naturales hemos hablado mucho de las hormigas Sí. ¿han eh, mirado otros factores, o sea, cetáceo, o sea colocalización, que de pronto también puedan extrapolarlos y tener una precisión o, o sea, un comportamiento mejor para lo que ustedes quieran buscar? Sí, eh, pues a veces es al, al revés, la <risa> que, que primero tenemos el algoritmo y luego nos damos cuenta que se parece <risa> a, a, a otro natural. Eh, pero, o sea, eh, en inteligencia computacional sí hay mucha inspiración eh, para distintas cuestiones. ¿no? Eh, much, muchos de los comportamientos de colonias de insectos eh, digamos de abejas, de hormigas eh, se utilizan mucho en optimización eh, también par, el comportamiento de parvás también se utiliza en optimización un poco, digamos, tomándose unas libertades y, y digamos comportamientos un poco más complejos de, de animales más desarrollados o sea la eh, ventaja de, de estos eh, comportamientos basados en, en, en grandes grupos de animales es que precisamente son reglas simples que permiten la coordinación de muchos componentes, entonces son más adecuados a este, a este tipo de, de fenómenos. Eh, digamos, eh, otros animales con sistemas nerviosos mucho más desarrollados tienen grupos más pequeños y entonces la coordinación es un poco distinta, ¿no? es, es más de otro tipo, de, eh, hay una complejidad individual mayor. Entonces ahí la gente sí se inspira, pero más bien para otras áreas, eh, más como para eh, mecanismos de selección de acciones, para robótica, eh, también para cuestiones de inteligencia artificial, eh, cuestiones de visión. Eh, entonces depende mucho de, de, del problema en el que uno se enfoque. Eh, aquí como uno tiene muchos componentes, pues es muy, muy adecuada la, la analogía de, de grupos de animales. De hecho también hay eh, mecanismos en colonias de bacterias que, que son muy similares en comunicación. Sí. Esos, mecanismos, ¿Esos mecanismos de comportamiento animal que ustedes toman como modelo son eh, comprobados o son hipótesis que ustedes las asumen como sí. hipótesis? ¿no? Quiero decir, la biología ha avanzado tanto que ha logrado comprobar... Sí. Sí, y, y, y de hecho, eh, o sea por ejemplo, los modelos por ejemplo de, de, de, parva, de parvadas de aves, todavía no hay discusión, eh, o sea, porque todavía hay biólogos que, que dicen bueno, exactamente cómo, cómo funciona. Eh, entonces, de hecho, ahí empezaron los modelos en computación. Eh, es el modelo que, que les mostré ayer de, de los flojos, de, de los boys de, de parvadas, es eh, empezó en computación. Después del grupo de Ian Kusin, que es biólogo, pues dijo, bueno, vamos a agarrar este y modelarlo de, de, de manera más precisa y vamos a compararlo con, con datos experimentales. Entonces, pues ahí tienes a sus alumnos de doctorado ah, la pantallita sí. marcando las posiciones de los tres y cómo van cambiando para después digitalizarlo y compararlo con el modelo. Eh, más recientemente, un, unos amigos de Budapest eh, lo que hicieron fue eh, diseñar unos GPS que pesan 10 gramos y se los pusieron unas mochilitas a palomas entonces eh, lo que ellos encontraron es que aunque sí tienen eh, estas reglas locales si sí hay cierta jerarquía en, en estos eh, grupos de palomas pero son de 10, 14 palomas donde la probabilidad de imitar el comportamiento o la dirección, la orientación de las otras palomas depende con el orden, el orden jerárquico, el orden de picoteo no sé cómo no se sé en español Pe pecking order sí. Orden de picoteo, sí, sí. digamos el, el palomo alfa eh, les pone menos atención a los demás y los demás le no ponen más atención a él, pero digamos es, es una jerarquía compleja, ¿no? No, no es que todos siguen al líder y el líder no sigue a nadie, sino que el líder sí puede seguir a los otros, pero con una probabilidad menor que los de segundo rango lo siguen a él, pero los de tercer rango siguen a los de segundo rango, pero siguen todavía más al líder, y, y, digamos, es, eh, no es tan sencillo. Como estos modelos que son simplificados, que sí nos dan información, pero ahora sí que mientras tenemos más datos, pues podemos ir refinando más y más los modelos. Una pequeña pregunta, con base. Lo de esta mañana los semáforos ¿no? se pues, sí, han planeado el... pronto hacer una sí, prueba entre la el... El que, que... que, que tenían con los semáforos y pronto hacer una próxima para que de pronto tienen una próxima más real que lo que podría hacer el transporte público ya pues con otros recursos variables. Sí, sí, eh, o, o sea, principalmente para sistemas de, de, de, de, de bus rápido, digamos como el TransMilenio eh, si uno quisiera aplicar esto y no lo aplica eh, ningún mecanismo de control de los semáforos los, los vehículos estarían frenando los semáforos y, bueno, con simulaciones preliminares sí hemos visto que si este, eh, uno le pone un semáforo ciego que simplemente se esté y apagando sí. sin darse cuenta si, si alguien eh, está esperando no. Eh, sí se puede adaptar para muchas situaciones pero para otras no tanto entonces eh, digamos si los son afuersos no autoorganizantes entonces ahí sería mucho más eh, fluido pero eh, es algo que todavía tenemos que hacer ¿Alguien va a picotear? Eh, pues como destacar un poquito de nuestra experiencia que nos contaba en torno al manejo del sistema de reporte masivo eh, o sea, no ¿no? como eh, hasta que no se de la multa el cambio social sí. entonces es importante reconocer que este campo de complejidad pues también no el factor eh, que no está determinado solamente por el comportamiento medible, cuantificable hay elementos de factor social, cultural, sí. educativo pues que incluye ahí muy fuerte ¿no? para que pues como no, uno desearía que el modelo apetecible, sí deseable pero ocurrirlo en la praxis o en la práctica pues uno reconoce que la determinación cultural por el modo ser del sujeto determina también los, los sí. ¿no? Sí, sí, nosotros cuando, cuando hablamos con los medios o con funcionarios sobre, sobre este proyecto decimos, bueno, esto es lo que nosotros proponemos pero necesitamos ayuda de, de, de mediólogos, de psicólogos porque se necesita cambiar el comportamiento de los pasajeros si no se cambia, eh, esto, bueno, esto no va a resolver el problema y queremos resolver el problema no a medios sino a resolverlo bien ¿Se, puede, que, ¿Se destacaría muy fuerte, entonces el trabajo interdisciplinar que exige la complejidad? ¿no? La complejidad. ¿Sí? Sí, sí, sí, es sí, sentido. Sí. Pero Carlos, haciendo el papel del abogado del diablo, hay ciertos. Hay ciertos modelos de peatones que dicen que los peatones, cuando hablamos de grupo, somos reactivos no realmente. Mitivo, pensando pues. y por señales de los demás y de acuerdo a comparaciones de velocidad y otras variables pues pasamos rápidamente a unos grupos o a otros y nos formamos en pelotones igual que Sara. entonces en fenómenos colectivos como el transporte pues a pesar que un factor cultural mi pregunta puede ser o más bien un comentario es que Existiría una posibilidad de incluir comportamientos globales. Sí. ¿cierto? Eh, sí, eh, eso es precisamente lo que tratamos de hacer modificando la, la infraestructura. Eh, mañana les voy a platicar un poquito sobre, sobre multitudes, distintos modelos de multitudes, precisamente eso va eso en esa dirección. Eh, ¿Cómo podemos modificar el, el comportamiento que es muy reactivo de las multitudes? Eh, principalmente para no solo para ser más eficiente el flujo de, de las personas, sino para hacerlo más seguro porque se ha identificado con, eh, en qué situaciones eh, la gente está en alto riesgo de, de estampidas ¿no? de, de, ah. pues porque en ciertas estaciones incluso en México también hay personas que están indicando a las demás que suban, que bajen que tomen el tren no lo tomen, también como en Japón hay otras que las empujan sí. entonces ahí se podría tener algo de picoteo por decirlo así, tomando de, de, de, de, simpático término sí. Sí, sí, por eso también eh, decimos que es muy importante tener los sistemas de información porque con información relevante pues los pasajeros van a poder tomar decisiones mejor informadas eh, y esto es información tanto en tiempo real como información de educación, de que bueno si estás en esta situación, te va a convenir mejor a ti y al sistema que tomes este comportamiento. Otra situación sería, eh, ¿cómo se modificaría el sistema si hay algún factor, una variable que no se comporte como lo esperado? En este caso estaríamos nosotros hablando si llega una persona y no se comporta como lo esperado, una persona con una conducta, no sé, agresiva, psicorrígida, o sí. también si llegáramos nosotros por ejemplo, con un grupo de personas que igual tampoco podrían ni siquiera comportarse como lo esperado, estamos hablando de algún tipo de discapacidad motora o algún tipo de, sí. de característica diferente. Eh, sí, aquí tiene, bueno, eso tiene mucho que ver con, con la robustez del sistema. Entonces, robustez quiere decir que, que si hay cosas no esperadas, llamamos las perturbaciones, pues el sistema sigue funcionando como esperamos que o como deseamos que funcione entonces este, este tipo de situaciones se tienen que considerar a la hora de, de estar construyendo un, un sistema y digamos una manera de evaluar qué tan robusto es es precisamente si una persona digamos, empieza a tener un comportamiento no esperado y, y esto afecta al sistema ya sea porque obstaculiza a otras personas o porque otras personas empiecen a adoptar ese comportamiento pues entonces si sí es algo eh, que, que va a afectar el funcionamiento del sistema. Eh, sin embargo, eh, hay, por ejemplo, para cierto tipo de comportamientos hay castigos sociales. Por ejemplo, en, en, en Rusia, eh, si, ha, si alguien en, en el metro... Bueno, es, que, es que la gente se realiza muy bien en, en el transporte público. Eh, por ejemplo, todos to los metros, eh, cada vez que llegan a una estación, se paran en la misma posición. Entonces una vez que se cierran las puertas y uno no alcanza a subir a ese tren se, se pone en una posición adecuada para que la gente pueda salir pero uno va a ser el primero en entrar a esa puerta la gente se empieza a formar atrás de uno entonces en el momento de que llega el siguiente tren que es raro que tarden más de dos minutos eh, se abren las puertas, salen las, los pasajeros y desde los extremos empiezan a entrar ordenadamente la gente hasta que se llena el vagón y hasta que se cortan la cola si se, se, se siguen haciendo el, el, el, el, la gente sigue esperando eh, si cerran las puertas y se va el tren y llega el tren pero y, eso y, no y obviamente, te... obviamente nunca falta el, el, el listo que quiera meterse claro pero, pero eso por ejemplo en el tipo de conductas es que tú puedes empezar a a trabajar en las personas pero hay otras sí. situaciones que son completamente externas que tú no la podrías ni siquiera modificar sí bueno déjame terminar este ejemplo y después le pregunto exactamente qué, qué se refiere <risa> okay. Entonces, en el, eh, el momento que alguien quiere romper esa regla no falta la abuelita que le recuerde todo lo que está haciendo mal Entonces, en, en la sociedad rusa hay un castigo social muy fuerte lo cual inhibe a que otras personas lo hagan Y en, en contraste en México, si alguien digamos, se, se, se mete en una cola o, o empieza a empujar eh, hay quejas, ¿no? Así como, ay, mira, esa persona se metió en, en, en la fila. Pero nadie le dice, oye, por favor, no te metas en la fila. Y al contrario, si él lo empieza a hacer, que pues la gente lo empiece a invitar. Y en el momento en que la gente lo empieza a hacer, pues ahora sí que el orden que había desaparece. Entonces, ahí sí depende mucho de, de la cultura eh, local, y de las restricciones que haya, y de la reacción que la sociedad tenga para la gente que tenga un, un comportamiento no esperado. Eh, eh, pero tal vez usted se refería a otro tipo de comportamiento Sí, mira, por ejemplo una situación sencilla que se presentó aquí en Colombia en el Transmilenio se supone que el sistema estaba se supone que estaba preparado para, para la masificación pero no se tuvieron en cuenta elementos, por ejemplo, que la persona sorda iba a ingresar no se tuvieron elementos en cuenta como que la, una persona ciega iba a ingresar, entonces ese tipo de situaciones como tal, tendrían que modificar el sistema porque la persona no se podía modificar, porque sí. ese tipo de condiciones. O ingresar, por ejemplo, con o alguna ayuda para el desplazamiento motor. Sí, si sí, sí, esas son fallas en el diseño, ¿no? O sea, en casi todos los metros, en muy pocos metros del mundo, eh, tiene un acceso para, para sillas de ruedas y carreolas. Entonces, en, en las ciudades que tienen una presión suficientemente fuerte para, para habilitar acceso a gente con capacidades diferentes, eh, pues les ha costado mucho dinero habilitar, romper pisos, hacer elevadores, eh, eh, no sé en Boston llevan como 15, 20 años y todavía no terminan todas las estaciones que tienen. Por ejemplo, en, en México, ahora que, no sé, tenemos 5 años con, con Metrobús, que es nuestro milenio, eh, se acaba de inaugurar la cuarta línea, eh, desde el principio le bueno, todas van a tener rampas para, para tener acceso para... Con, con, con silla de ruedas y carreras y eso es excelente eh, pero obviamente muchas veces una persona en silla de ruedas o con carreras va a tardar un poco más, más de tiempo en, en subir a un vehículo entonces eh, si uno tuviese horarios muy rígidos pues no, no se van a poder cumplir como de todos no se cumplen eso, eso no, <ríe> no es tan grave pero eh, estoy de acuerdo pero es, es una falla de diseño que se da en, en casi cualquier sistema y a veces se puede corregir y lamentablemente en muchos casos el costo de, de no considerarlo desde el principio es muy elevado los invitamos a la parte posterior del salón para que... que fue parte de este de, de, de doctorado y la meta es eh, explorar eh, qué beneficios puede tener el uso de la autoorganización eh, para mejorar la eficiencia y la adaptabilidad de, de las burocracias y en general de, de organizaciones sociales eh, y bueno es una aplicación de una metodología que, que fue desarrollada también como parte de mi doctorado para diseñar y controlar sistemas autoorganizantes y eh, eh, desarrollamos un modelo para, para ilustrar estos beneficios que, que llamamos eh, redes aleatorias de agentes entonces eh, tenemos burocracias en, en el sector público en el sector privado eh, por ejemplo sistemas de recolección de impuestos eh, servicios de inmigración eh, eh, organizaciones de educación a distintos niveles eh, organizaciones militares eh, y, y, y bueno, aunque nunca va a haber una burocracia perfecta siempre hay eh, maneras en las que se puede mejorar y hoy no vamos a, a ver algunas de ellas eh, algunos obstáculos que presentan eh, las burocracias para tener un buen funcionamiento eh, pues son la rigidez, la, la, la corrupción, retrasos, eh, y, y bueno, ¿qué, ¿qué queremos decir con un buen funcionamiento? ¿No? Es, es que una burocracia haga lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que esperamos de una burocracia? que pueda eh, regular recursos humanos, administrar procesos, eh, en fin, agilizar trámites entonces, eh, digamos, ¿cómo podemos eh, medir qué tan eficiente es una burocracia? Esto, esto tiene que ver mucho con qué tanto alcanza sus metas. ¿no? Entonces, pues obviamente eh, son humanos los que definen estas metas, eh, pero finalmente pueden usarse para, para medir qué es el término de una burocracia. Entonces, eh, yo creo que es un poco ingenuo tratar de optimizar. Eh, a una burocracia porque aquí también eh, son problemas no estacionarios que están cambiando constantemente las demandas que tiene una oficina burocrática, pues no, no son fijas o sea, imagínense un, un consulado de una embajada en, en algún país que está emitiendo visas pues no tiene el mismo número de visas todas las semanas ¿no? hay días, se aproximan las vacaciones navideñas y la gente quiere eh, ir eh, a el país, de donde es el consulado, eh, por algún motivo, y entonces empiezan a, a, a, a tener una demanda mucho mayor en distintas temporadas del año. Entonces, eh, para, para lidiar con esta complejidad, con esta falta de privacidad se requiere tanto adaptación como anticipación como, como robustez, y esto se puede lograr eh, con, con, con la autorización. Entonces eh, pues, pues ya les había platicado un poco del, del proyecto Cybercin eh, de Cibernética que está por vivir eh, eh, implementó en Chile en eh, tiempos de Salvador Allende, donde digamos, a través de, del uso de la tecnología, eh, del uso de las telecomunicaciones, se podía regular la, la organización de, del país eh, de manera muy adaptable. Entonces, al haber eh, una escasez de transportistas. Eh, eh, se pudo abastecer al país al tener información en tiempo real de eh, dónde había ofertas en, en las distintas fábricas, de mejor, donde había producciones y dónde había demandas en de las distintas ciudades. Eh, otro ejemplo relacionado eh, es eh, de, de comisión distribuida, eh, que, por ejemplo, hay, hay muchas situaciones donde... Eh, un grupo de gente puede tomar decisiones de manera de, de más acertadas que un experto. Entonces, esto también se conoce como la, la sabiduría de, de las multitudes. Eh, esto no aplica siempre porque hay, hay, hay algunos aspectos donde un experto sí puede tomar mejores decisiones que, que una multitud. Eh, hay, hay también trabajos sobre aprendizaje organizacional, eh, hay teoría computadora eh, organizacional computacional, eh, también hay eh, mucho trabajo sobre modelos basados en agentes aplicados a, a, a sociedades eh, y, y bueno, también eh, complejidad aplicada en particular a, a este tipo de, de sistemas sociales que, que son las organizaciones, eh, tanto públicas como privadas. Entonces, eh, para retomar un poco qué queremos decir con autoorganización, eh, eh, un sistema puede ser descrito como autoorganizante si los elementos interactúan de manera tal que el patrón o el comportamiento del sistema es producto de estas interacciones. Y, y bueno, esto no está impuesto ni determinado de una manera jerárquica o por eh, pocos elementos, sino que se alcanza de manera dinámica a través de las interacciones. Eh, y bueno, estas interacciones regulan el funcionamiento del sistema porque producen retroalimentaciones. Que, que, que van determinando el, los patrones o los comportamientos entonces podemos ver a, a las organizaciones sociales como, como sistemas de información o, eh, o sistemas conformados por agentes que están procesando información ¿no? eh, y, y, y bueno obviamente las personas que, que pertenecen a una organización, a una burocracia pueden verse como agentes pero también los departamentos, las secretarías, los ministerios, eh, en, en la sociedad, en distintas agencias pueden verse como agentes. Eh, que, que bueno, es, es una eh, visión muy general eh, que también es un poco relacionada con los sistemas. ¿no? Uno puede describir muchos fenómenos en términos de agentes. Eh, un agente puede verse como cualquier cosa, bueno, como una descripción de una entidad que actúa en su medio ambiente. Entonces. Eh, en ese sentido, pues digamos, la gravedad puede ser un agente, eh, cualquier objeto puede ser un agente, los sistemas pueden ser un agente, porque están interactuando, interactuando eh, con, con otros objetos, con su medio ambiente. Y también podemos hablar de metas de agente. ¿no? Como observadores podemos observar el comportamiento de un agente y podemos describir la, las tendencias de ese agente, como sus metas ¿no? si una gente tiene cierta tendencia para cierto comportamiento, para cierto estado podemos decir que esa es su meta ¿no? entonces por ejemplo eh, los átomos tienden a un estado de energía mínima Podemos decir que esa es su meta eh, podríamos discutir un poco sobre a qué tienen las burocracias pero <risa> eh, de manera un poco ingenua podemos decir que la meta es un, un buen funcionamiento eh, la satisfacción eh, tanto de los trabajadores, los miembros de, de la burocracia, como la población a la que están sirviendo, eh, como el, el Estado. Eh, y bueno, obviamente la satisfacción de los agentes va a depender de qué tanto se han alcanzado las metas de, de los agentes. Entonces, eh, un, un, un origen de conflicto es, son metas contradictorias. Si un agente tiene una meta y otro agente tiene otra meta, pues puede haber conflicto. ¿no? Entonces, si en una burocracia... Eh, una persona tiene una meta de obtener dinero con el menor esfuerzo posible y yo tengo la meta de obtener eh, visa eso puede crear un conflicto. ¿no? Entonces, eh, lo que nos dice la metodología para diseñar sistemas autorrealizantes es que si minimizamos la fricción, este tipo de interacciones negativas que generan conflicto entre los agentes, vamos a incrementar la satisfacción del sistema. Eh, entonces siguiendo, siguiendo esta eh, metodología podemos ver eh, también a la sinergia como un tipo negativo de, de fricción la sinergia es cuando las interacciones son positivas que cierto comportamiento beneficia a otra agente entonces lo que queremos hacer es minimizar la fricción entre agentes y maximizar la sinergia eh, digamos restringir las interacciones negativas promover las interacciones positivas eso se puede lograr con, con mediadores eh, que es un mediador un mediador es, eh, puede ser muchas cosas obviamente es un, un, un, puede ser un agente puede ser una propiedad puede ser un, un acuerdo que eh, puede promover o restringir comportamientos precisamente para minimizar la fricción o maximizar la, la sinergia y, y bueno, como ya vimos la falta de previsibilidad de, de todas las interacciones posibles de los agentes nos obliga desarrollar simulaciones para poder probar distintos tipos de interacciones, distintos tipos de mediadores entre los distintos agentes. Entonces, eh, tenemos que tener cierta retroalimentación con las simulaciones para ir probando eh, alternativas o soluciones. Entonces, ¿qué, qué es lo que queremos eh, que, que tenga una biografía centroorganizante? Que queremos que los elementos eh, ajusten su comportamiento de manera autónoma, de manera dinámica, para resolver un problema, una función a nivel del sistema. Entonces, aquí hablamos de distintas personas, de distintos departamentos que puedan tener la autonomía para cambiar su comportamiento, para ajustarse a una meta común, que digamos va a, a traducirse en una eficiencia a nivel del sistema. Entonces, aquí podemos empezar a identificar distintos papeles que tienen distintos factores en las burocracias. Uno muy importante es la comunicación. Eh, que, que bueno, la comunicación es necesaria para la coordinación de los sistemas podemos identificar eh, dos tipos de, de comunicación eh, síncrona o asíncrona para la comunicación eh, síncrona o, o, o sincrónica eh, pues, los, los participantes de la comunicación tienen que estar presentes ¿no? o sea, una persona habla y otra persona escucha y en, es, y en ese momento habla eh, eso quiere decir que, que es síncrona eh, podemos decir que es simultáneo eh, esto se da en reuniones, eh, en pláticas, se puede dar por teléfono, por video, por chat. Y, y digamos, es muy rápido este tipo de comunicación, pero necesita de la coordinación de los agentes. Entonces, para una reunión, a ver, todos estén mañana a las 9 de la oficina, y la gente empieza a llegar eh, a las 9 y cuarto, nueve y media, empezamos a cuarto para las 10, eh, alguien tiene que ir temprano. Entonces, eh, es muy rápida, pero digamos, a la larga eh, restringe qué tanto se puede comunicar. Por otro lado, históricamente también hemos tenido eh, comunicación asíncrona desde que empezamos a poder eh, eh, representar a, a, a través de, de un medio, eh, digamos, aparte de la voz, eh, mensajes, digamos, desde, desde la invención de la escritura eh, o de, de la pintura, podríamos decir, podemos hablar de comunicación asíncrona. Si yo dejo un dibujito, otra persona puede... Eh, ver ese dibujito. De hecho, la comunicación entre hormigas es asíncrona. Una hormiguita va dejando feromonas y no le importa si otra hormiga eh, percibe o no esa comunicación, pero de esta manera pueden comunicarse y coordinarse a nivel de colonia. Eh, pero bueno, eh, correo, telégrafo, text, fax, eh, los, los mensajes, eh, ahora Twitter. Bueno, no existía Twitter cuando escribí esto hace un tiempo. De, de, tenemos cierto cierto retraso pero no se necesita coordinar a los agentes ¿por qué? porque estamos utilizando un medio como, como memoria de, de, de, de, de la información y finalmente la tecnología ha reducido los retrasos de esta comunicación asíncrona entonces eh, bueno, desde el, el, el correo donde una carta puede tardar semanas o meses en llegar eh, al el correo electrónico que la transición de información a, a nivel global es, es casi instantánea. entonces podemos ver los retrasos de la comunicación asíncrona como, como fricción porque mientras mayor retraso haya, pues entonces esto va a, a reducir la posibilidad de, de tomar decisiones adecuadas entonces podemos eh, dividir distintos tipos de retrasos, tenemos un agente una eh, azul y un agente amarillo y, que se están comunicando, entonces hay eh, cierto retraso en la transmisión, este es eh, el tiempo que, que tarda en llegar un mensaje a otro agente, después este retraso es el tiempo que este agente tarda en responder, sea, el tiempo que, que tarda en poner atención a que le llegó un mensaje, y después en responder hay otro retraso en lo que regresa este mensaje eh, lo que responde y más retraso en la transmisión la comunicación síncrona eh, digamos, estos retrasos no, no existen porque digamos, si estamos en, en un mismo medio compartiendo en un medio la transmisión es inmediata, la respuesta es inmediata la transmisión es inmediata, la respuesta es inmediata ¿no? entonces, un diálogo eh, eh, no hay tipo de, de retrasos que pueden verse como fricciones si queremos comunicación efectiva eficiente queremos reducir al máximo este tipo de, de de retraso la tecnología como ya mencionaba pues ha reducido considerablemente los retrasos de transmisión entonces qué podemos hacer para reducir los retrasos de respuesta entonces podemos subdividir los retrasos de respuesta en distintos tipos de retraso entonces supongamos que una, una gente envía a otra gente un, un mensaje ya, ya lo recibe este agente amarillo, pero este agente amarillo está ocupado, está haciendo otras cosas, entonces va a haber un retraso de las tareas previas que tenía antes de recibir este mensaje, hasta el momento en el que ya se libera, ¿perdón? Eh, y, y, y después puede ser que ya que lea este mensaje, requiera eh, comunicarse con otra agente para darle una respuesta a esta gente. Entonces, va a haber otro retraso de transmisión, otro retraso de respuesta, otro retraso de transmisión, para que este agente pueda tomar una decisión y después pueda dar una respuesta y después el retraso de transmisión. Entonces, eh, los medios electrónicos, las telecomunicaciones definitivamente reducen los, los retrasos de transmisión, pero también eh, dejan rastros digitales que pueden explotarse, para reestructurar la, las organizaciones entonces por ejemplo los trazos de este tipo de comunicaciones digamos en una organización yo puedo analizar quién envió correos electrónicos o requerimientos pedidos, órdenes, a quién esta persona ¿cuánto, cuánto se tardó en abrir ese correo, ese mensaje cuánto se tardó en responder entonces eh, esto eh, puede utilizarse de diversas maneras puede utilizarse para detectar qué tan eficientes son las distintas personas, los distintos departamentos. Y esto puede ser porque tienen una carga de trabajo muy elevada, entonces cómo podemos eh, ayudar a ese departamento a, asignándoles más recursos, reduciendo la carga de trabajo, de trabajo, o puede ser eh, que, que andan muy entretenidos en Facebook y entonces eh, eh, les podemos llamar la atención porque estamos monitoreando en tiempo real qué tan eficientes están siendo. Eh, especialmente si sabemos cuál es su carga de trabajo cuál es su velocidad de respuesta entonces sin necesidad siquiera de, de una intervención el sistema puede reasignar, puede reestructurar puede evaluar eh, qué tan eficiente están siendo la, estas interacciones entonces eh, si recuerdan aquí te, también tenemos retrasos por decisión ¿no? cuánto tiempo me toma decidir un, una vez que yo recibo un mensaje cuánto me toma eh, dar la respuesta la tecnología también nos ayuda a, a, a reducir este tipo de, de, de retrasos. Eh, para empezar, eh, con automatización. Muchas veces este tipo de agentes no son humanos, pueden, pueden ser digitales. Entonces, eh, hay, hay muchos conceptos que, que se utilizan en tecnologías digitales para desarrollar eh, las, las interacciones eh, eficientes entre, entre estos agentes y no son simplemente programitas de software que tienen papeles muy limitados pero sirven para gestionar este tipo de, de transacciones ¿no? por ejemplo cuando uno eh, hace operaciones con su banco eh, a través de internet o por teléfono pues es precisamente uno se comunica con un programita muy, muy sencillo que hace las tareas que antes hacía un pero simplemente este programa puede atender miles o, o decenas de miles de personas al mismo tiempo pero no, no necesita hacer cola para hacer la transacción bancaria entonces, eh, cuando tenemos muchos agentes digitales eh, interactuando de esta manera, eh, se necesita introducir conceptos de negociación, de confianza, de reputación que facilitan la coordinación. ¿no? Entonces, si yo empiezo a, interac a interactuar con agentes y por la experiencia aprendo que no son confiables de esos agentes, entonces voy a evitar interactuar con ellos o voy a reportar que algo eh, no está funcionando bien para, para mejorar eh, esas interacciones. Digamos, esto tiene muchas aplicaciones en el gobierno electrónico y también eh, para tomas de decisiones eh, asistidas por computadora muchas veces los tomadores de decisiones necesitan eh, tantas variables que pues, pueden pasar horas tratando de decidir es fácil equivocarse y hay muchos sistemas que tratan de integrar mucha información y darle sugerencias entonces esto es, esto es muy común eh, por ejemplo eh, en, en aplicaciones en medicina de sistemas expertos donde eh, digamos, un paciente con un cuadro muy complejo, si nada más lo ve un médico, pues es, eh, tiene una alta probabilidad de equivocarse en el diagnóstico. Entonces, por un lado, podrían eh, coordinarse a través de, de un sistema eh, virtual distintos médicos, pero por otro lado también ese conocimiento puede extraerse en un sistema experto, entonces un médico puede consultar al sistema experto, eh, digamos, el conocimiento que se extrajo. De personas con, con, con distintas especialidades eh, cuando, cuando hay casos de duda eh, y obviamente el sistema ex, experto no va a tener la última palabra pero ayudan a tomar la decisión y a considerar muchos factores que muchas veces se nos, nos escapan de la mano ¿no? o sea, si, si es un cuadro que tiene no sé, 25 factores eh, pues entonces el sistema dice uy no habías considerado este otro, entonces el doctor entonces, va a tomar mejores decisiones con, con, con, este, con estos eh, por esta asistencia también hay un concepto que, que se llama estigmergía cognitiva estigmergía okay. cognitiva entonces ya lo había mencionado es eh, esta comunicación a través del medio ambiente que digamos, se, se utilizó primero para escribir la comunicación de insectos que no es comunicación directa sino indirecta pero también se empieza a utilizar mucho en sistemas colaborativos por ejemplo Wikipedia eh, se desarrolló de, de manera estigmérgica la gente no tenía que reunirse a ver, hoy eh, mañana a las 3 de la tarde hora del pacífico vamos a tener una reunión para discutir cómo editar eh, el capítulo sobre la guerra civil eh, simplemente la gente va modificando información en las páginas y a, a su propio paso y otras personas eh, aprovechan esta información también la modifican de una manera eh, asíncrona eh, y esto pues, pues, ha llevado a desarrollos de conocimiento muy considerables después para tener eh, una burocracia eficiente, y de hecho cualquier sistema eficiente, necesitamos sensores los sensores nos dan información relevante que podemos utilizar para tomar mejores decisiones entonces eh, podemos preguntar, bueno, ¿cuál es el medio ambiente en el que se mueve la burocracia? podemos decir sí. que es el público entonces, obviamente necesitamos de buenos sensores para, para tomar buenas decisiones. Podemos decir que los sensores más complejos van a digerir información más relevante. Entonces, eh, por, por ejemplo, la, la participación pública, por ejemplo, hacer encuestas, ¿usted qué opina sobre nuestro servicio de atención? Digamos, son tediosas, son costosas, no ofrecen resultados estadísticamente eh, significantes, pero la tecnología permite el monitoreo de, de la satisfacción de las personas. Entonces, por ejemplo, una persona llega a un banco, entonces le dan un, un boleto, entonces pues, eh, un sistema puede monitorear la hora en la que le dan ese boleto, y en el momento en el que llega una caja de ese boleto, entonces el sistema automáticamente ya sabe cuál es el tiempo de espera promedio de, de, de distintas personas. Entonces... Con esa información, pues es información que un, que un sistema puede empezar a tomar para, para evaluar qué tan eficiente es. Y digamos, es mejor que, que no tener ningún tipo de información. Digamos, no, no es posible adaptarse si yo no tengo información para conocer en qué, qué condiciones me encuentro. Entonces, podemos también tomar eh, la, la satisfacción del público como una medida de, de eficiencia. Entonces, podemos ver que una satisfacción baja eh, la podemos ver con fricción. Eh, y, y bueno, de nuevo, ¿cómo podemos medir si el público no, no quiere participar? Eh, podemos medir el, el retraso eh, en, en, en, en la atención, que digamos Como mencionaba, el, el, el tiempo que, me, que, que yo espero desde el momento en que llego a, a una oficina hasta que me atienden, y después de eso le sumo el tiempo que, que se tarda en procesar eh, mi, mi gestión. Eh, y también puedo medir qué tan frecuentemente tengo que ir a un servicio. ¿no? O sea, si, si, si yo necesito ir tres veces a un servicio para, para, para un trámite, pues obviamente es menos suficiente que si yo voy solo una vez, aunque me un poco más de tiempo. Entonces... Eh, una cosa que parece que mucha gente no se da cuenta es que esto no solo beneficia al público sino también beneficia a la burocracia y a los trabajadores dentro de ella porque si minimizan los retrasos minimizan el número de interacciones van a tener menos trabajo creo que todos desearían eso y todos van a estar satisfechos entonces si tenemos un sistema digital que me está midiendo este tipo de información con sensores pues entonces voy a poder detectar cuellos de botella de manera automática y después un sistema de toma de decisiones puede tomar medidas eh, o por lo menos sugerir medidas eh, para, para eh, enfrentarlos. Eh, hay, hay otro aspecto muy importante de las burocracias que, que tiene que ver eh, con, con las jerarquías, que digamos son muy útiles pero las burocracias son muy rígidas. Entonces, por ejemplo, si un departamento quiere eh, hacer un convenio o, o necesitan tratar eh, algún asunto con otro departamento, en muchos casos necesita ir hasta arriba, que lo apruebe el jefe el jefe el jefe y después bajarlo. Entonces, esto es muy eficiente, eh, perdón, muy ineficiente. Eh, y, y finalmente también tiene que ver mucho con, con la ley de, de la variedad requerida. Entonces, eh, si recuerdan, la ley de la variedad requerida dice que un sistema de control necesita con tener la, la variedad o la complejidad del sistema que está controlando entonces si tenemos un sistema jerárquico y que está hasta arriba necesita tener la complejidad eh, eh, digamos necesita tener la variedad o la complejidad de todos los que están abajo en otras palabras, la complejidad de la organización va a estar limitada por la complejidad del líder porque si el líder les tiene que decir a todos qué es lo que tienen que hacer pues el, el colectivo no va a poder ver más allá de lo que ve la complejidad del líder entonces, bueno, si es un grupo de líderes, pues entonces puede haber un poquito más. Pero digamos, si es eh, no tanto una jerarquía, sino más bien una red, donde distintas personas con distintas eh, especialidades tienen eh, voz para distintos aspectos, entonces eh, la complejidad del sistema de, de control va a ser mucho mayor y va a poder enfrentar de manera mucho más adecuada una variedad eh, más amplia de su medio ambiente. Y, y bueno también una ley relacionada la, de la jerarquía eh, eh, requerida que, que, que está relacionada en el sentido de que también eh, la variedad requerida se requiere a las distintas escalas a las que un fenómeno se encuentra entonces podemos eh, ver distintos tipos de, de, de redes y cómo se pueden ir adaptando entonces aquí tenemos una, una jerarquía es rígida, donde este controla estos y se controlan los de abajo. Eh, y después podemos ver que podríamos empezar a agregar interacciones en el sentido de que si este puede determinar ciertos aspectos a este, entonces se empiezan a generar relaciones más que dominaciones. y eh, Después también podemos generar módulos, si por ejemplo estos agentes empiezan a tener interacciones muy, muy cercanas. Entonces estos podemos verlos como un módulo y, y después ver las interacciones de todos estos como, como un conjunto con los otros componentes. Eh, y después también podemos empezar a generar eh, atajos. ¿no? Entonces, por ejemplo, si este se tiene que comunicar con este pero tiene que pasar a través de, de este o de, o de este módulo, pues entonces si esta interacción es muy frecuente podemos hacer un atajo. Y hay distintos algoritmos que permiten la reconfiguración de las jerarquías eh, o, de, o de las redes para, para mejorar su funcionalidad dependiendo de, de, de las condiciones de su medio. Entonces, también hay un papel importante del contexto, en el sentido de que no, no todos los agentes necesitan o tienen la, la misma información. Eh, entonces, eh, un enfoque que es uniforme que trata de. de aplicar la misma regla eh, en todas las situaciones va a generar necesariamente eh, fricción porque no va a poder eh, dar respuestas distintas a situaciones distintas o a necesidades distintas entonces una, una cosa necesaria para atender esto es contextualizar las interacciones eh, para ofrecer o, o, o proveer o requerir información relevante a la interacción particular entonces por ejemplo en eh, el no sé, en, en, en, en las formas de, de impuestos, de la, en las declaraciones de impuestos, o son sea, no, hojas y hojas y hojas, y, y, y tienen que aplicar para todos los casos distintos de todo, todas las actividades económicas distintas de la gente. Y entonces se vuelve demasiado complejo para los mortales, necesitamos contratar a los contadores, y quién sabe cómo le hacen, pero ni me interesa saber cómo le hacen, digamos es, es una cosa espantosa de pesadillas. Eh, y, y, y finalmente, no, neces no necesariamente tiene que ser así. Si tenemos información sobre las necesidades de, de cada contribuyente, pues se podrían generar eh, declaraciones personalizadas con solo con la información requerida y sería mucho más eficiente tanto para las oficinas recaudadoras de impuestos como para los contribuyentes. Eh, entonces también hay algoritmos para categorizar de manera automática contextos que, que empiezan a ocurrir. Entonces hay, hay algoritmos eh, para... para ayudar a automatizar todo este tipo de, de situaciones entonces eh, desarrollamos un, un modelo bastante sencillo para, para ilustrar los, los beneficios de, de la autoorganización en burocracias que está inspirado parcialmente en redes monedas salatorias que vamos a ver mañana eh, donde tenemos un número N de, de agentes que resuelven eh, tareas cada uno tiene un número K de dependencias las cuales son escogidas de manera aleatoria y eh, en, las tareas son completas cuando eh, cuando lo requiere